Residentes en la comunidad de la estancia del municipio de Pimentel señalan a dos individuos como los responsables de varios robos en la zona por lo que solicitan estos sean detenidos Narran que moradores en la localidad han tratado de enfrentarlos La comunidad de la estancia hasta ahora mismo está siendo asomada por un grupito de ladrones Están encabezando Willy, el, el vaivero, que le dicen un su manga eh, eh, Ese muchacho, mi morenito que tiene bastante, bastante eh, querellas puestas y es un delincuente nada. número uno. Entonces nadie había hecho nada hasta que la comunidad no se enfrentó, ya habíamos puesto varias denuncias, habíamos venido a la fiscalía varias veces y no se nos había hecho caso. Entonces, ayer eh, se aimó, se armaron de muchas, no muchas. Se fueron de valor todo ya, el mundo. Sí, de valor. Se el valor, la toda la comunidad. La comunidad y y él, lo trancamos en la, la casa. Fría, y le caímos a Pedro a la, le la, casa, y la peluquera. Y es que Las mujeres acaban con la peluquería ahí. Dicen que los robos son múltiples y temen que los hechos delictivos se agravien, ya que se sienten amenazados. El viernes en la noche se le encontró a ellos desmantelando una vivienda. Después que fueron y se le llevaron la iban a terminar de desmantelar. Lo agarramos la comunidad y le dimos una tremenda corrida. Al otro día anda a ver como sin nada en el vecindario, riéndose y burlándose de nosotros, como que si nosotros fuéramos una burla. En cámara Dionisio Severino para NTN, Joanny Cordero.